A la red de fundaciones que trabajan todo el tema de reciclaje en las comunidades de la circunscripción 3, estamos siendo testigos y además asumiendo un compromiso conjunto de apoyar a las personas de las comunidades, a los trabajadores y a los voluntarios de estas fundaciones para capacitarlos hacia la... Como lo decía el director de Infotep, la importancia, lo vital que es en este momento darle herramientas a la gente para que rápidamente pueda ser insertada al mercado laboral, para generar oportunidades de empleo, pero también para que la gente de aquí pueda crear empleos para la comunidad. Gloria, ¿cómo apoyará supérate a esta comunidad luego de este acuerdo y cuál va a ser el aporte? Seguimos apoyando porque gran parte de los beneficiarios de nuestro programa son familias que residen aquí en Gualey. Lo que estamos haciendo ahora en este esfuerzo conjunto es vincular la estrategia de formación y capacitación, optimizando los recursos del Estado y no, no du, duplicidad en las acciones y funciones. Supérate se apoya en infote para la estrategia de capacitación y lo que vamos a hacer aquí es trabajar con las comunidades, traer todos los programas que tienen los, las iniciativas. Que tiene Superate, Agua Ley en conjunto con las fundaciones. Muchas gracias. Gracias, Gloria.